saludos en unas semanas la comunidad vamos a estar pasando toda una semana juntos explorando unas enseñanzas muy antiguas desde el origen del budismo que son una invitación e instrucciones para abrir la mente y abrir el corazón y es básicamente un método para poder hacerlo paulatinamente y estamos me refiero a los lo que se traduce normalmente como cuatro inconmensurables que en realidad son cuatro experiencias sublimes que es otra manera de de traducir el término original y con estas cuatro iniciando con la capacidad de abrir y hacernos totalmente receptivos y suaves, vamos pasando paulatinamente para las etapas que nos enseñan a vivir con ecuanimidad, con gozo, con amor y con compasión. Pero el modo de hacerlo al mismo tiempo nos invita, nos obliga a tener una mente muy, muy grande, tener mucho espacio. Y este mismo espacio mental que tenemos realmente cambia nuestro modo de sentirnos y de, de estar en el mundo, de ser en nuestras vidas. Y lo estaremos haciendo en un contexto de retiro que está en línea Está abierto para todos. Y el contexto también es clave. Que día tras día nos sumergimos en un tema. Muchas veces cuando entramos, escuchamos algo que nos interesa, nos inspira, nos da diferentes ideas, está muy bien, esto tiene un efecto muy positivo, pero después es difícil sostener esto y después el otro, una semana después es otro tema, ¿no? Aquí estamos usando la estructura y la secuencia de la práctica misma, pero también la intensificación de nuestra participación en estas perspectivas. Y en el trabajo que se invita en este camino espiritual, estamos... O reorientando cosas internas estamos armando capacidades y también pa, tam, tanto para cambiar como para fortalecer requiere tiempo requiere consistencia y al estar haciéndolo en un contexto continuo de ocho días seguidos de estar en el tema de otro paso otro paso esto da una experiencia que es difícil tener si estamos mirando algo semana por semana. Y otro factor es que en este retiro no solo hay las enseñanzas ahí de ancho hablando sin fin o terminando en una hora, sino meditación, diferentes tipos de meditación, recitación grupal de sutras, conectar con la palabra directa del Buda y oportunidades para tener intercambio en grupos, en, en eh, discusión en grupos mm. y abremos sesiones a lo largo del día apropiado para las distintas zonas. Sabemos que posiblemente no todos van a poder participar en cada sesión, pero la energía grupal se estará generando a lo largo del día. E incluso cuando uno llega a una sesión habiendo perdido el otro, ¿no? el ímpetu ¿no? el, el momento el, el, el aumento de energía colectivo se siente dentro de las sesiones y esto es una oportunidad para conocernos para practicar juntos para generar los lazos ¿no? interactivos entre comunidad que nos permite no solo ser una colección de individuos explorando un camino, sino hasta sentirnos un movimiento, una gran colectividad que juntos podemos tener un efecto en la vida, en el mundo. Así que te invito a participar durante la semana en lo que se puede, lo más que se puede, y darte esta, estas condiciones construidas ¿no? desde mucho tiempo para generar la oportunidad máxima e idónea para que las cualidades que hemos añorado tener en nuestras vidas vayan realmente instalándose en nuestro ser ¿no? y aprendamos juntos, ¿no? abrir la mente, abrir el corazón. Y empezar a vivir una vida más ecuánime, más amorosa y más gozosa. Así que todos bienvenidos y nos vemos en julio. Gracias.